Hola, hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estés escuchando este video. Eh, bueno, hoy tenemos el sol en Cáncer y con el sol en Cáncer completamos la eh, eh, la, el, la primera triada eh, de los cuatro elementos, o sea. ...ya vimos el sol en Aries... ...o sea el sol en el primer signo de fuego... ...el sol en Tauro... ...en el en signo de tierra... ...el sol en Géminis... ...en signo de aire... ...y ahora vamos a ver... ...el sol en Cáncer... ...en signo de agua... ...luego empieza a repetirse... ...porque el sol en Leo... ...es eh, en signo de fuego... Para, ...¿por qué les digo esto? ...para que vayan pensando... ...las distintas combinaciones... Entre planetas y signos Y el porqué de los elementos en cada signo Bueno, hoy hablemos entonces del de sol en cáncer Y las palabras claves positivas nos dicen que son familiares O sea, son familiar, les gusta lo familiar Son maternales eh, o paternales maternales o paternales o sea, son nutritivos son sobreprotectores son protectores de sus afectos es un signo muy afectuoso, o sea eh, el sol en cáncer que hace a la persona muy afectuosa eh, la parte negativa es que son muy cambiantes muy extremadamente cambiantes cancerianos por favor, pónganse de acuerdo. Eh, son protectores <coughs> y se obsesionan. <coughs> perdón, perdón, perdón. No lo voy a editar, no lo voy a volver a grabar. Me dio tos el, el ventilador que tengo prendido porque hace calor. Eh, eh, entonces, son, mm, se obsesionan con las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a un sol en cáncer. Bueno, espero que te haya gustado esta clase, este video short de eh, el, el sol pasando por el signo de cáncer Y que de a poco vayas haciendo tus combinaciones eh, cerebrales, neuronales Y que vayas conectando una neurona cáncer con otra neurona, el sol Y que puedas ir haciendo tus propias combinaciones Así es el trabajo de la astrología te invito a que te sumes a nuestro canal de Telegram, t.me barra curso de astrología. Y ahí todos los días hablamos y escribimos sobre astrología. Es la mejor manera de aprenderla. Te mando un abrazo enorme y nos volvemos a ver mañana. Claro que sí. ¿Con qué? Con el sol en Leo. Chao, hasta mañana.